El mayor clásico se desvincula de las acusaciones del alfa. <risa> un estúpido, y es un estúpido. que el artista urbano Emmanuel Reyes, mejor conocido en el medio artístico como el mayor clásico, colgó un video en su cuenta de Instagram donde este se desvincula de lo dicho por el Alfa sobre la persona quien quemó su Bugatti. Se recuerda que el Alfa mencionó al empresario artístico Ariel Antonio, Bibi Top Dollar. Como el responsable de los daños en su contra, donde dijo que por él no grabar con el mayor clásico, el empresario le insinuó amenazas. Escuchemos el video. Sucede y viene el caso que entro a las redes para verificar qué es lo que está pasando y veo que en Alofoque y la página del Alfa suben algo que tienen que ver conmigo. Yo me asombro y digo, por acá, ¿y qué, ¿y qué es lo que está pasando? Cuando yo me fajo a leer veo cosas que me quieren vincular en algo que no sé yo yo veo negro porque yo estoy asombrado lo primero que voy a, al caso de que el alfa eh, eh, eh, el alfa dice que a él lo atirotearon porque él no quiso grabar conmigo falso no creo que sea eso creo que ustedes ten, te están escondiendo la verdad y me están usando a mí para que yo para distraer el público cuando ustedes saben, yo no tengo poder para yo hacerte eso. A ti no tengo poder, no no tengo agalla, porque yo, el que entra a mi Instagram ve que yo estoy en mí, yo estoy trabajando mi música, ¿me entiende Yo no. nunca le haría un daño en dominicano así, menos como tú, porque todas las veces que tú has tenido todo lo logro, Alfa, yo te le he dado. Y teniendo diferencia de música contigo. Incluso tú me seguiste hace varios días atrás y tú sabes que tú hiciste. Hablate conmigo por pues, DM y yo tengo los mensajes ahí. Nosotros hablamos en bacanería y el público cree que tú y yo no estamos matando y que somos enemigos. No. Entonces, no sé a qué viene que tú me vincules, dique, en lo que te está sucediendo últimamente. Porque el sueño de cualquier dominicano, como tú dijiste ahí. Gracias, Armando Informativo 056, por esas declaraciones del mayor. Ahí está, el mayor desvinculándose de lo que se le, se, se le, ha, se le ha acusado. Eh, hablábamos anteriormente de Top Dollar, Bibi, que supuestamente el Alfa fue tiroteado y ahora su Bugatti fue quemado, supuestamente porque él se le ha negado a grabar con el mayor. Entonces, el mayor dice que él que él dice que no tiene nada que ver con eso y que él dice que eso no es la ra que de eso no tiene que ser la razón ¿eh? pero nadie lo mencionó a él tampoco que eso ahora ya que está saliendo a la luz porque el alfa ya lo ya lo confirmó de que los problemas que han venido es por eso por, porque él supuestamente se negó a grabar con el mayor clásico y, y este tipo todo Dollar dólar ha, ha reaccionado a eso y lo tiene amenazado allá en miami ¿eh? entonces el mayor qué vamos a hacer con el mayor bueno hay mareo <risa> hay mucho hay mucho mareo ¿eh? con el mayor señores